Y llevamos un año de reivindicación, bueno, de cosas que en principio se supone en países desarrollados, en países democráticos, en países avanzados, deberían de tenerse en cuenta, pero no nos escuchan mucho. por eso estamos aquí, cuatro son las reivindicaciones, hay más. Cuatro jornadas completas de 35 horas. Eliminación de la bolsa de horas. Las pagas 100% cuando una persona se hace daño o está enfermo. Y de aquí tenemos unos sueldos. Vamos, que no son los de Florentino Pérez, ni tampoco son los de los grandes, ahí para seguir ampliando conocimientos y mejorando nuestra manera de trabajar, pero dentro del horario laboral. Y nosotros estamos mal, los servicios también están mal para las personas dependientes, las personas que necesitan ayuda. Por lo tanto, eso es lo que estamos rectificando. El bien para todos. Bueno, nosotros como las compañeras somos indispensables, como dijo la compañera. Porque también este, en la sanidad tiene mucho que ver con todo. Lo, para que nosotros demos un mejor servicio, necesitamos también que sea eh, un, tener un salario prudente. Y como dijo la compañera, no lo tenemos. Así que somos dos sectores. El de sanidad, que tiene que ver con las trabajadoras familiares, y el de limpieza. Entonces las dos estamos aquí y vamos a seguir luchando hasta que se nos escuche. Nosotros no nos cansamos, seguimos adelante hasta conseguir nuestros objetivos. Eso es compañeras, adelante.